un placer siempre saludarles, agradecerles por acompañarnos todas las noches de lunes a viernes acá en este horario. El día de hoy estamos con un invitado de lujo. Para quienes vienen siguiendo la página, me imagino que ya tienen conocimiento. Para quienes se unen en este momento, eh, pues ya mismo les diremos quién nos acompaña en nuestro escenario. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Estimado Ramiro, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Un saludo para ti y para toda nuestra audiencia que fielmente nos acompaña día a día a través de este canal virtual, La Voz del Sur y el segmento del programa Escenario. Así que hoy estamos eh, muy contentos porque hoy es una noche de música y vamos a dar la bienvenida a un querido artista muy, muy conocido a nivel de nuestra localidad, a nivel del país, y por supuesto a nivel del mundo porque él en sus recorridos pues ha visitado diferentes países y ha puesto justamente la, el tricolor, la bandera tricolor en esos lugares donde él ha podido visitar. Así que estamos hablando de nada más y nada menos que Víctor Samaniego Ordóñez. Quizá muchos no lo conocen con este nombre, pero si digo Víctor Sao, seguro que muchos están sonriendo y están aplaudiendo ahora mismo. Así que Víctor Sao, bienvenido aquí a Escenario. Muchas gracias, mi estimado Ramiro, eh, Leonardo y a todos quienes hacen este prestigioso programa. Muy contento de estar acá en La Voz del Sur, contento de poder saludar con toda la gente del Austro Ecuatoriano, de todo el país, pero de manera especial de la provincia de Loja, esa provincia maravillosa a la que sí. amo tanto y la verdad tengo recuerdos maravillosos. Qué gusto el estar con ustedes. Así es, eh, Víctor. Nosotros también tenemos muchos recuerdos importantes de tus visitas en, en, de manera especial acá a la provincia de Loja y a esta tierra de donde nace esta señal como es Catamayo, esta tierra caliente que te abre también las puertas porque mucha gente que te estuvo, te está esperando para, esta, para ver esta entrevista. Así que eh, bienvenido seas y bueno, queremos que nos cuentes un poquito de tu vida, ¿no? De, de quién es Víctor Sao, dónde naciste. Sabemos que vives en Cuenca, pero... Tú tienes raíces de otro lugar, así que eh, cuéntanos un poquito de, de tu infancia, de tu familia, de cómo ha sido este, este proceso de, de crecimiento también, tus sueños que has tenido desde pequeño. Gracias, Ramiro. Mira, eh, nacido en la provincia del Oro, en un cantón eh, muy cerquita a la ciudad de Machala, el guabo, ¿por qué el guabo? Por la tierra de las guavas, mucha guava mm. en esa zona de, de nuestra querida patria. Y, pues bueno, eh, después de haber culminado mi secundaria en la ciudad de Machala, me desplacé a la ciudad de Cuenca por mis estudios superiores y te comento que eh, me enamoré de Cuenca, uh -huh. una ciudad muy linda, y me erradiqué, me quedé acá en Cuenca. Uh -huh. eh, el tema musical, desde, desde muy niño, la verdad, desde la escuela, donde me gustaba ya ser partícipe de cualquier evento que se daba en la escuela. Mm, sí, como Día de las Madres, especialmente si tocaba dar una serenata a las mamás, pues yo era la persona indicada para estar al frente mm. homenajeando a las mamitas. Y comencé a sentir este gusto por la música, era una persona muy apasionada. Estaba, creo que hasta estudiando, haciendo mis deberes, con música, o sea, realmente la música comenzó a constituirse en algo muy, muy importante. Y los sueños de, de querer en algún momento eh, dedicarme dedicarme a, a esta carrera de forma profesional eh, tardó mucho porque, bueno, eh, hubieron una serie de situaciones que, como todo en la vida, siempre hay sus altos y bajos, ¿no? Uh -huh. Que de pronto no se pudo concretar hasta que eh, ya realmente eh, estamos hablando por el año 90 y, 97, donde tuve la oportunidad de hacer una presentación en la ciudad de Macas. Esto fue eh, justamente... En un evento que me invitaron porque estaban, eran las fiestas de, de, de Macas y, y estaban haciendo una exposición y todas esas cosas. Pero yo iba a interpretar música, obviamente que lo hacía, música eh, romántica, boleros, eh, como los boleros de Luis Miguel, ¿te acuerdas? Yeah, por supuesto. Temas como No sé tú, temas como La Barca que La barca. estaban de moda. Ajá. Entonces eh, yeah. fui a participar. Es decir, con eh, ese tipo de música, Víctor, con ese tipo de música tú empezaste ¿sí? a ir, ir creciendo poco a poco. Y dime, ¿y este, sí. este talento tú crees que lo heredaste? Tal vez alguien de tu familia, vistes, eh, sentiste, escuchaste a tu familia, tal vez, ¿o cómo crees que se impregnó en ti este, este talento? Mira, eh, la verdad, yo pienso que sí, es, es una herencia. Realmente mi abuelo paterno, eh, gustaba mucho de la música y él era de las personas que siempre estaban en las festividades con su guitarra y haciendo yeah. música y con los amigos y todo eso. Mi ah, papá pues también le, le ha gustado mucho la música, él también participaba en festivales y eso. Uh -huh. Entonces, sí, yeah. te cuento que también yo participé en muchos festivales de, cuando, de la cuando, canción de la música nacional. Que, A mí me palés, gusta ¿no? igual el pasillo. Eh, fui ganador de un importante evento en la ciudad de eh, te cuento que sí, bueno, cuando estaba en el colegio y cuando ya estaba también en la universidad, o sea, mm, e inclusive yeah. aquí en la ciudad de Cuenca eh, un importante medio, eh, bueno, Radio Tarki, te comento, que eh, hacía con el señor Lucho Correa, eh, un personaje muy conocido, pues que en paz descanse ya no está con nosotros. Eh, él hacía un, un festival a nivel nacional donde invitaba a algunos participantes de diferentes partes. Entonces participé en ese festival, fui ganador de ese, festiv de ese festival, la Chola Cuencana de Oro. Uh -huh. ¿sí? Así es que fue wow, una emoción porque <risas> obviamente imagínate. Claro. Entonces, bueno, se dieron muchas cosas bonitas. Y, y volviendo al tema del, del, de la presentación en Macas, porque quería cerrar el por qué me vinculé a la bachata. Ajá. Porque ahí aparece un personaje que, que radicaba en los Estados Unidos y él era productor. O sea, él trabajaba para Kenny Records allá en los Estados Unidos y, y le pareció muy interesante. O sea, dice, oye, me encantó eh, la presentación, me encantó tu... tu tu actuación, la voz y me gustaría, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar en una producción contigo. Y yo digo, wow, genial, ¿no? Encantado porque yo siempre estaba buscando que por ahí de pronto eh, alguien se interese y tal vez quiera producir porque no era tan, tan fácil el que de pronto tú puedas, como bueno, ahora ya la tecnología y todo eso te permite que tú puedas de pronto hasta montar tu estudio y, y, uh -huh. y puedas producir, ¿no? Claro. pero en aquel entonces todavía era muy complicado. Así es que, eh, nos bueno, me citó, él justamente estaba en la ciudad de Cuenca, eh, nos reunimos y pues eh, llegamos a un acuerdo, pero lo grave del asunto era de que él quería un género diferente que yo no conocía mucho de, claro. de, de, del género, que era la bachata. Entonces, yo, wow. Desconocido. Así es que fue un reto el comenzar a, a familiarizarme con el ritmo eh, él me entregó material de algunos artistas eh, conocidos de la República Dominicana porque obviamente la bachata nacía en República Dominicana, así es que dice, mira, pero necesito trabajar en una producción eh, con tu voz, pero en este género. Uh -huh. Y es así como me vinculé con la bachata y en el 98 producimos el disco completo primeramente se hizo obviamente un, una, una muestra, se, se grabó dos, dos covers y, y pues les gustó a la empresa y dijeron bueno vamos a trabajar con el disco completo y en el 98 pues ya comenzamos ya con el disco a inclusive ya promocionarlo en algunos medios, allá en Nueva York tuvo una gran aceptación eh, y pues bueno eso fue un, una situación muy linda ¿no? porque obviamente uno también depende de que de que llegue a gustar, de que las cosas eh, sean positivas para, pues bueno, uno poder ir creciendo dentro de, de este arte. ¿Y cómo se llamó esa producción, eh, Víctor? ¿Cuál es el nombre de esa producción? Recuerdos. Recuerdos Y, y te comento... ¿Y, ¿Y por qué por qué este nombre? Y te comento, Ramiro, ¿por qué recuerdos? Porque realmente, bueno, la idea de, de, de los productores era en trabajar en temas del recuerdo de artistas ecuatorianos e inclusive donde se seleccionó un tema de un gran artista y bueno, gran amigo también, eh, Lojano, como es Edison, que él claro. lanzó el tema, eh, bueno, la canción que el título es Recuerdos, ¿no? De pronto te, eh, valga la redundancia, te recuerda. Yo cantaba una canción claro. a la luz de una mañana. Excitazo. Esa canción. Mm -hmm. Exacto. Entonces, eh, fue parte del disco Recuerdos en versión bachata uh -huh. y pues bueno, realmente a la gente gustó, ahí estaban temas también eh, eh, del, del, del gran cantante también este lojano como es Darwin, Yo Esperaré, Tú Cambiarás, también está en versión bachata en ese disco, uh -huh. fue el primer disco. ¿Y tuviste tú eh, tal vez la oportunidad de grabar eh, una, de una o algunas canciones a dúo con uno de estos artistas que mencionas? Claro, claro que sí. Con Edison mismo grabamos eh, un Recuerdo. tema de la autoría de él. Eh, no la ames tanto que... Bueno, yo le digo a Edison, cambiémosle el título porque se prestaba, porque dice Amigo mío, no la ames tanto y pongámosle <risas> amigo mío. Así es que en versión bachata, amigo mío. Sí, una canción que la grabamos con Edison, que inclusive también está en las redes sociales. Se hizo un videoclip con Edison. Fue algo bonito, fue algo bonito. Estamos de regreso. Muchas gracias a todos y todas quienes están compartiendo este bonito diálogo que estamos manteniendo con nuestro invitado, Víctor Sao, en la parte musical, lógicamente. Y bueno, también hemos conocido algún poquito de su vida personal en la parte eh, pues, eh, de este espacio que siempre estamos eh, también incursionando en este, en este tema importante. Mi estimado Ramiro, seguimos compartiendo este bonito diálogo con nuestro invitado. Así es, Leonardo, estamos encantados de conversar aquí con Víctor Sao, más que un artista, un ser humano muy carismático, y pues eh, estamos muy, muy contentos de, de tenerlo acá en nuestro programa. Víctor, eh, seguramente para, como todo, ¿no?, para conocer algo, uno tiene que buscar, tiene que aprender. Seguramente, seguramente tú también este, te instruiste, te formaste en lo que es eh, música, canto, quizá algún instrumento musical. Cuéntanos de esa parte, ¿cómo fue tu proceso de formación? <risa> o tal vez tuviste su mentor, ¿quién te guió? <risa> claro, porque así por así, no pues. <risa> te comento, mi querido Ramiro, que bueno, estas siempre son preguntas que, que se hacen, ¿no? Pero, ¿qué te diré, hermano? Definitivamente yo creo que eh, esto es un regalo de, de, de nuestro Padre Celestial. O sea, eh, como te digo, desde muy niño, desde la escuela, en el colegio y todo eso, la guitarra, los amigos. Y eh, me decían, oye, ¿cantas bien? O sea, ¿no? Y, y siempre te... te eh, echaban uh -huh. ahí pues halagos y esas cosas, pero definitivamente no he estudiado yo canto, no he uh -huh. estudiado canto. Eh, lo único ha sido el de pronto escuchar la música, el desarrollar un poquito el oído. Uh -huh. O sea, porque siempre he estado con, como te comentaba, siempre con la música, pero de ahí no. Algo de guitarra, que, que, que, pero realmente en sí, en lo que es vocalización, canto y eso no. No, uh -huh. eso es un regalo que nos ha dado claro, Papá Dios. No, no tiene otro, otra razón, pues un, un talento nato, una, un talento especial que, que tienes una herramienta y que y que debes darle provecho, sacarle frutos, esos frutos se han visto. Yo creo que la música eh, te ha dado mucho, no solo dinero, sino otras satisfacciones. ¿Cómo que, Víctor? Bueno... Yo pienso que la mayor satisfacción el de haber ganado amigos con ustedes, amigos eh, realmente maravillosos, gentes de medios de comunicación, eh, compañeros artistas, inclusive a los que yo admiraba. Eh, como te comentaba anteriormente, yo disfrutaba mucho del pasillo. Me gustaba porque obviamente mi abuelo él mm. cantaba interpretaba pasillos, mi padre interpretaba pasillos. Y me gustaba mucho música de Julio Jaramillo, música de Claudio Vallejo, por decirte que inclusive tuve la oportunidad de hacer un feature y con él grabamos un tema de él, Amores de un Día, que inclusive eh, subimos a, a, las, a las plataformas, está en YouTube, donde la gente lo puede revisar. Y que ha gustado mucho. Y así con algunos artistas donde realmente se ha hecho una bonita amistad, hipatia eh, Balseca en Quito... Gerardo Morán, con algunos artistas, eh, Máximo Escaleras, y que siempre teníamos segundo rosero mismo. Eh, uh -huh. Y bueno, grandes artistas, grandes figuras, donde realmente se ha logrado hacer una, una amistad muy, muy linda y, y eso nos ha permitido la música. Eh, la otra parte, conocer, conocer eh, eh, mi propio país, que a veces la verdad, yo digo, si no me hubiese dedicado a la música, no hubiese tenido la oportunidad de llegar a a rincones de, de mi país donde en verdad no, no, nunca hubiese imaginado. Y eso me ha permitido claro. realmente disfrutar de lo maravilloso que es nuestro país, nuestro Ecuador. Y cuando a veces uno ha tenido que irse fuera del país, realmente no tiene que envidiarle. O sea, digo, wow, mi claro. país siendo pequeño tiene esto y más. O sea, realmente es un país hermoso todo, y eso realmente... Niños. Exacto, exacto. Uh -huh. Definitivamente Ecuador es maravilloso, lindo y, y eso me ha permitido la música. Yo creo que eso es realmente lo más grande, como dices, eh, Ramiro, eh, dejando a un lado la parte económica, de pronto, que obviamente eh, es importante y que ha ayudado mucho, pero más que eso es el que me ha permitido hacer amigos y conocer muchos lugares. Eh, bien, bien, Víctor. Eh, me nace una, una inquietud eh, con respecto a, retrocediendo un poco lo que nos contabas, esa experiencia que tuviste con eh, Kenny Records de los Estados Unidos, cuando te propusieron, te hicieron esa gran propuesta de, de producir este, este nuevo género de música para, para ti y para todos era desconocido pues acá, porque eh, no, no estábamos todavía enterados de que había ese, ese género de música. Pero a ti te hicieron la propuesta y ¿cuál fue tu reacción? Porque tenías que... No sé, aceptar esa propuesta, pero en ti también eh, buscar la forma de, de, de ver cómo, cómo se hace ese tipo de música, cómo se canta. Yo te decía, eh, esta música también trajo incluido también su propio ritmo, su propio baile. Entonces, ¿cómo fue ese, ese momento, Víctor? ¿Cómo lo tomaste? Mira, la verdad, contento, o sea, porque como te digo, la ilusión siempre de, de poder grabar un disco, sí, eso fue lo que me llevó de una a aceptar. Pero cuando me entregaron un material del cual yo podía familiarizarme, que era un referente, eh, un cantante dominicano, eh, Luis Segura, que es muy, muy conocido y muy querido en la República Dominicana. Él todavía vive, ya está viejito, pero todavía inclusive le han hecho homenaje grandes representantes de la bachata allá en República Dominicana. Eh, pero yo escucho las canciones. Y definitivamente fue un choque porque no me gustó y dije no puede ser. O sea, esto es lo que tengo que, que hacer. O sea, imagínate que yo venía haciendo música boleros románticos. Como eh. te digo, estaba de moda eh, los boleros de, de Luis Miguel. Eh, entonces, eh, wow. Y, y, y estaba haciendo esa música y de pronto era como un, un choque pero fue un reto y definitivamente o lo hacía o, o, o realmente os quedaba truncado el deseo de, de, de grabar, de hacer claro, un disco, de Porque se te, de producir. Abriendo, se te estaban abriendo puertas en ese momento y tenías que tomarla sí o sí. Tenía que aceptarle sí o sí. O sea, entonces definitivamente acepté y comenzamos. Y lo más grave, lo más grave del asunto es de que el disco lo íbamos a producir, o sea, nos pedían una muestra, ¿sí? Yeah. Una muestra y yo tenía que en este caso hacerle la muestra, buscar músicos, o sea, y ver, bueno, cómo producía bachata. Y desde ahí empecé, digo, y bueno, ¿y quién va a, a tocar bachata aquí en Ecuador? Comencé a buscar y resulta que un grupo de, de buenos músicos eh, cuencanos, que inclusive el, el, ellos hacían vallenato, sin fronteras. No sé si de pronto Ajá. Florencio Bravo te suena. Florito, Floro es el que me ayuda. Dices, tranquilo, vamos a hacer, vamos a trabajar. Y definitivamente en, en la guitarra, Manuel Muñoz, eh, quien un, un músico espectacular, obviamente él ahorita radica en los Estados Unidos, pero comenzamos a trabajar. Y el primer disco, el primer tema que, que, que grabé fue el eco de Tu Adiós. Que inclusive está en el, en el, en el primer disco, obviamente. Eh, uh -huh. Pero este fue un tema suelto solo de, de muestra. A ver qué les parecía a los productores de Kenny Records. Yeah. Entonces grabó el eco de tu adiós y el último beso en bachata. Uh -huh. Se fue esa muestra. Ellos lo escucharon y dijeron sí, efectivamente nos ha gustado y vamos a trabajar. Entonces fue una producción netamente Nacional. nacional, o sea, no fue hecha porque bueno, actualmente he estado produciendo eh, en República Dominicana ya temas que, que se han grabado, pero en ese en ese tiempo eh, era netamente producción nacional, los músicos ecuatorianos, cuencanos y, y gustó. Entonces fue realmente una, una sorpresa en, en, uh -huh. en algún momento para mí, porque siempre está ese temor y ahora gustará, pegará. Eh, claro. siempre hay esas la, la aceptación, como sería la reacción del público Víctor en vista de que el, el tiempo es muy corto pues acá en nuestro programa eh, quisiéramos ver si hay la posibilidad de que nos eh, compartieras una canción al menos un pedazo de, una, de alguna de las canciones sabemos que todas son importantes para ti y nos gustaría mucho que nos complacieras con un, un pedacito de alguna canción aunque sea a capela pues aquí estamos en, entre amigos, en familia eh, Víctor <risa> claro que sí, mi estimado Ramiro eh, De pronto, bueno, hay muchas canciones, la verdad Pero para que se recuerden eh, Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor una de las primeras canciones en Bachata, la muestra que te digo que lo pueden Ajá. igual revisar en mi canal de YouTube Víctor Sao Oficial. Sí, y ahí están todas las canciones, Ajá. canciones como que gustaron mucho. También como me seguirás buscando. De pronto en Loja siempre eh, les gustó esta canción que dice claro. cuando pienses irte. No me digas nada. Que ya yo no sé, que ya yo no sé, que tú no me amas. De pronto una partecita de, de, de este tema que gustó mucho y que siempre pues he tenido que interpretar en diferentes eh, lugares donde he tenido la oportunidad de presentarme. Pues sí, eh, Víctor, eh, igual pues, aquí en Catamayo creo que muchos se recuerdan por esa, especialmente por esa canción eh, ¿Qué dices, Leonardo? Yo creo que tienes alguna inquietud también, Leonardo No, escuchando la, la, segunda, eh, la segunda canción de Acapela eh, algún recuerdo tres sí, sí, tras, sí, sí, sí, justamente de radio. En, en ese tiempo pues, la, era una de las canciones aquí en Catamayo muy solicitadas en la provincia porque pues en ese entonces igual pues la, la radio tenía cobertura a nivel provincial y se llegaba a todos lados acá en la provincia y, y siempre recordaba que me pedían este tema y al escucharlo a Víctor se me refrescó un poco la memoria como que se ha estado perdiendo aquellos primeros temas y pues me emocioné mucho, sinceramente, y por eso hasta estaba recordando el, el, el pasito que hacía Víctor cuando cantaba en vivo. Y yo te digo, qué buen <risa> recuerdo, qué buen recuerdo, definitivamente. <risa> No, pues tenía si eso... que aprenderlo, hermano. Tenía que eso. aprenderlo. Porque... <risa> claro, eso le iba a preguntar a Víctor, pero también, pues aparte de la música, también tuve ese reto, ¿no? De, de aprender esos nuevos pasos, porque eran necesarios para que se haga el complemento a, a esto de la música, de la bachata. <risa> tuve, tuve que relacionarme mucho. Bueno, aparte, obviamente, ellos me enviaron eh, material, cómo se bailaba la bachata y todo eso, Ajá. o sea, para tener una idea, porque... Eh, ya después comenzaron las giras y es un ritmo tropical que claro. no te puedes quedar parado como cuando de pronto estás interpretando Bailando una balada. Como o un O sea, de, de necesitabas hacer algo no en escenario. Entonces claro. realmente tuve, tuve que adentrarme mucho con el género, que hoy por hoy obviamente amo mucho al género de la bachata. Realmente han pasado muchos años y mira, continuamos, continuamos trabajando, continuamos eh, produciendo a pesar de, de, de este bajón por la pandemia uh -huh. que realmente nos ha afectado a todos, pero estamos, gracias al Señor, estamos con salud y vida y, y, y siempre dispuestos a seguir trabajando, a seguir uh, para adelante, como dicen por uh -huh. ahí. Entonces, eh, realmente estamos, estamos muy, muy, muy contentos, muy uh -huh. contentos de de estar con vida, hermano. Eso Victor, es lo sí, efectivamente. La salud es lo, lo, el tesoro más importante, sobre todo en estos tiempos. Nos, nos hemos dado cuenta que eso es lo más importante, tener salud, más importante. y el resto viene por añadidura. Eh, precisamente, Víctor, eh, sabemos de que tú, durante este tiempo, eh, que quizás eh, la música un poquito se ha frenado, pero tú no has parado, eres, eres un emprendedor, y nos estabas contando que has, has montado un negocio. Cuéntanos brevemente ya de este negocio. Bueno, te comento, Ramiro, que definitivamente no he sido una persona que me he enfocado únicamente al tema musical porque, mira, yo lo he relacionado a la música como el fútbol. O sea, eh, es un tiempo, ¿no? Tú sabes, el futbolista igual, ¿no? Entonces, eh, de pronto vienen nuevos géneros, vienen... Nuevas figuras, mira, con el tema del reggaetón y todas esas cosas, uh -huh. o sea, realmente eh, fue, fue un cambio y, y la bachata realmente como que, como que un poquito se frenó y todo eso, entonces eh, uno tiene que estar preparado. Así es que eh, tengo un, un negocio de Courier, que es un servicio que damos a los Estados Unidos. Tú sabes que esta es una zona, especialmente la zona de... Azuay, la zona de Cañar, tiene un alto índice de migración. Uh -huh. eh, entonces aprovechamos eso y, y, y, y montamos este negocio ¿sí? que ya obviamente se tiene algunos años, ya como unos 15 años. Eso nos ha permitido, a pesar que también, o sea, no es que realmente las cosas han sido color, color de rosas, o sea, eh, esto nos ha permitido solventarnos. Pero de ahí prácticamente eh, tuvimos dos meses parados y los siguientes dos meses el intentar otra vez de dar servicio especialmente por el tema de la, de la comida que, que es lo que, lo que el cliente quiere enviar claro. a sus seres queridos. Acá la, la parte especialmente de, de esta zona, acá consumen mucho el cuy de pronto claro. tú tendrás conocimiento de eso. Entonces la gente quiere hacerle llegar su cuya a los Estados Unidos, al uh -huh. familiar. Pero ¿cómo envías, hermano, si de pronto todavía los vuelos no estaban, eh, habilitados, digamos, habilitados? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo tú puedes dar ese servicio? Realmente era muy, muy, muy complicado. Pero bueno, hemos, hemos tenido que batallar como todo y gracias uh -huh. al Señor estamos, hermano, eh, Uh -huh. Estamos activos, estamos allí. Tengo también eh, eh, un eh, bueno una, una distribuidora de, de productos de, de ya esto entra en, la, en lo que es la canasta básica, eh, productos de primera necesidad, como es la línea de, de, de alinios, ¿sí? Uh -huh. Entonces. De la marca Condimensa, que es la competencia uh -huh. de ILE. Esto... <risa> Así es que estamos estamos también con, con esta línea Condimensa en ah, todo sí. lo que es alineos, lo que es especias, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, también estamos distribuyendo agua. O sea, bueno, eh, hemos tenido que, que diversificar por uh -huh. el tema, obviamente, de, bueno. de la situación de la pandemia y todo eso, ¿no? Bueno, ¿y, ¿y quién te apoya en estos emprendimientos? Porque veo que son algunos y <ríe> yo creo que va a tocar ir a pedirle trabajito a Víctor. ¿no? <ríe> bueno, te comento que ya mis hijos están apoyándome y eso también es importante. O sea, ellos, igual mi esposa, quien está y quien ha estado siempre, ¿no? Porque definitivamente yo he estado con el tema musical, siempre viajando, entonces, uh -huh. pero... Ella ha estado al frente de, de, del negocio y eso ha permitido eh, mantenernos. Víctor, tú seguirás siendo músico, seguirás siendo bachatero. Eh, después que pase todo esta, este mal tiempo, este tiempo amargo, volverás a los escenarios, eh, estarás con tu público. ¿Cuáles son tus proyectos, Víctor? Eh, Ramiro, la verdad que la música es mi vida, definitivamente. O sea, es mi mejor terapia. Oye, eh, el, el de pronto verme en, en un escenario es lo que yo deseo, o sea, realmente es lo que yo quisiera ya, o sea, eh, relacionarme con la gente, ese reencuentro con mi público. La bachata ha sido un género realmente, como, como te comentaba, que, que quiero mucho. Eh, no sé qué pueda pasar. Eh, yo actualmente estoy haciendo un tributo a La Bachata, netamente es una producción para YouTube que estoy realizando, que ya yeah. estará en, en los próximos días en las plataformas. Eh, entonces, donde, estoy donde he vuelto eh, a grabar, ¿sí? ya con lo nuevo, las canciones que yo he considerado éxitos de mi carrera y algunas canciones que de alguna forma han, han influido mucho también en mi carrera. Así es que eh, todavía voy a seguirle darle, dándole batalla a, a, a la cola bachata, ¿sí? Ajá. Pero no sé qué es lo que pueda pasar. Definitivamente eh, no estoy dejando de lado el que de pronto pudiera incursionar en algún otro género que sea un poco tropical, que sea de pronto que tenga alguna relación... Eh, con la bachata. Con la bachata, no sé. Pero bueno, o sea, de que yo pienso, si el Señor me da vida y salud, o sea, hasta que pueda hacerlo, seguiré cantando, seguiré produciendo, seguiré, seguiré haciendo música, porque la música es algo eh, realmente que, que no, puede, no puedo dejar, no puedo dejar. Y porque no puede dejar, Víctor, solo la música, precisamente vamos a pedirle que nos regale la última canción, ya como despedida también, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente que lo está viendo están, están pendientes de Víctor Sao y, y quisieran también escuchar otra de sus canciones, Víctor. Bueno, vamos a cantar otra de las canciones. Hay una canción que gustó también mucho, que, que es parte de esta producción que te comento, que dice, es fácil pedir perdón cuando tú traicionas. Es fácil olvidar lo que hiciste, pero no borrarlo. Hay cosas que se quedan clavadas como una espina y te hieren el alma y te roban los sueños y te quedas sin nada, solo con recuerdos. Ahí está una parte de No te puedo perdonar también que gustó mucho y que se viene Siendo parte de esta nueva producción que te acabo de comentar, Ramiro, que uh -huh. estaremos ya subiendo a las plataformas. Esto es algo en vivo que, que es un tributo a la bachata y que espero disfruten mucho. Sin duda alguna. Estaremos pendientes, Víctor. Y mientras tanto, ¿cómo te encontramos en las redes para escuchar tu música? ¿Cómo te podemos contactar también, Víctor? Bueno, me gustaría que, que se suscriban a mi canal Víctor Sao Oficial. sí eh, bueno, te cuento, Ramiro, no mucho me preocupé, o sea, de inclusive los videos que había producido desde un inicio realmente estaban sueltos por ahí. Nunca me preocupé uh -huh. en, en, en, en poner en mi, en mi canal, pero bueno, últimamente estoy trabajando en eso, en, en, en, en promover mi canal, lo que se va haciendo, lo, lo, las novedades, todo lo estoy subiendo a a mi canal de YouTube, entonces como Víctor Sao Oficial para que puedan escuchar mi música, lo nuevo que se viene, eh, también en Facebook me pueden encontrar como Víctor Sao, sí, el bachatero, eh, en, en Instagram como Víctor Sao, arroba Víctor Sao, en Twitter como guión Víctor Sao, entonces todo está relacionado con mi nombre, así es que siempre será un gusto el poder de pronto eh, compartir el de pronto eh, si me envía una solicitud siempre estoy aceptando estamos, eh, a me gusta mucho hacer amistad, hacer amigos así es que estamos a la orden y de pronto un número de teléfono si me permites, eh, voy a dar mi número personal, el 0998 745 616 eh, estaríamos a la orden, de pronto ya esto irá pasando, de a poquito vamos teniendo eh, Eventos un poco ya, digamos, para, para locaciones pequeñas. Eh, esperamos ya de que con el tema de la vacunación y todo eso, realmente esto se reactive nuevamente. Así es, Víctor. Bueno, todos esperamos que así sea. ¿no? Pensamos de que toda esta situación vaya mejorando. Y pues bueno, esperamos de que así sea para estar más tranquilos y volver a hacer nuestras actividades que muchas veces se han paralizado por esta misma situación. Víctor, te agradecemos por habernos acompañado. Y pues eh, nada más, eh, si quieres enviar un, un saludo cordial, quizá nos has contado que tienes familia pues acá también en, en Loja, en, aquí en Catamayo mismo. Catamayo. Eh, entonces, no sé si nos envías un saludo y un mensaje para todos quienes te han estado viendo en este programa, Víctor. Gracias, mi querido Ramiro. Gracias a Leonardo y a todos quienes hacen este prestigioso programa. La verdad, qué gusto el haber compartido este tiempo. Gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado de manera especial. Un abrazo grande para esa linda gente de Catamayo que yo recuerdo muchas veces trabajé en Catamayo. Yo creo que unas seis veces siquiera me habré presentado en Catamayo y, y realmente les llevo siempre en mi corazón a mi linda familia allá en Catamayo, a la familia Ordóñez, eh, un abrazo fraterno, se les quiere muchísimo, esperamos pues ya eh, esta situación de la pandemia de alguna manera pues nos eh, permita eh, eh, viajar, visitarlos, porque como están las cosas todavía siempre... Eh, hay que tener cuidado. Yo creo que como mensaje siempre hay que cuidarse a pesar de la vacuna porque no podemos confiarnos. Hay que seguir tomando las las precauciones, eh, la mascarilla, el lavado de manos y bueno, realmente todos estos protocolos que son muy importantes para cuidar nuestra salud, que es lo más importante, lo más preciado que tenemos. La verdad. Así es que un abrazo una vez más, mi querido. Eh, Ramiro y Leonardo para todos ustedes y para toda mi linda gente de Catamayo, de Loja, del país entero y el mundo entero que nos ve a través de las redes. Gracias. Gracias a ti Víctor. Hemos conversado en esta ocasión con Víctor Sao, un artista del alma y corazón, un querido artista ecuatoriano. Gracias Víctor una vez más